Hola amigos, este nuevo video es gracias a la sugerencia de una persona que vio la predicción que hice sobre el presidente Boric en Chile entre mayo y junio y que propuso que hiciera un video acerca de el apruebo y el rechazo de la nueva constitución. Eh, a modo de contexto, eh, por si no lo saben, la gente que está creando en este momento eh, esta, este borrador de una nueva constitución, una vez que esté hecho, tienen tiene el, debe, tiene el deber eh, el Estado de Chile de hacerlo llegar a toda la gente que tiene poder de voto para que se informe, y a partir de ahí eh, este, eh, se pueda decir, bueno, se aprueba este borrador o se rechaza porque hay mucha confusión que cuando prueban algo en la convención, o, lo, o se rechaza, es como que ya esto va a cambiar y no necesariamente tiene que ser así bueno, dicho, eh, dicha esta aclaración, eh, si se dan cuenta, bueno, yo ya saqué algunas cartas. Estas cartas de acá hablan de la, de la energía de los, de, eh, de los, conven, de los convencionales. ¿sí? Eh, y estas cartas de acá, que están un poco escondidas... ¿Sí? hablan de la energía de, de la persona que va a ir a votar en septiembre entonces, la energía que se ve eh, en los convencionales es que desde un principio las cosas estaban muy claras entre ellos entre los que estaban por el apruebo ¿sí? por cambiar la constitución, por decirlo así y por eh, quienes Estaban en contra de cambiar la Constitución. Eso siempre estuvo claro, eh, muy claro eh, entre ellos. Y, y a pesar de sus de, de, diferencias, decidieron avanzar en, en, en este proceso. ¿no? Eh, hubo momentos eh, de, de victoria. Hay muchos acuerdos que se lograron en un 100% pero eh, ya esto se está empezando a, a estancar, eh, se, se quedan entrampados, en quizás en, en peleas innecesarias, pero lo que más destacaría aquí es que hay un sentimiento de frustración en ambos lados, ya sea tanto para las personas que aprueban, que van por una nueva constitución, sienten frustración porque quizás se pudo haber hecho más, eh, incluso faltó tiempo para desarrollar ideas, eh, no se consideraron ciertos aspectos. Eh, por el lado de la gente que, que está por el, eh, mantener la constitución actual, ellos también sienten una frustración o una impotencia porque sienten de que, digamos, su objetivo No se ha logrado en el 100% ¿Sí? Ahora El, el sentir del, del, De la persona Que Que va a votar en septiembre Que son estas cartas de acá Hablan de Primero Hablan de eh, De mucha esperanza al comienzo De eh, Por ahí de pecar un poco de, de creer que todo iba a cambiar, ¿sí? como que todo iba a ser diferente eh, por, por obra de, de magia, ¿sí? pero se dieron cuenta en el camino que las cosas no son tan así y ya están expectantes a las no, digamos, a este borrador diría yo eh, y entre, entre la, las dos partes eh, hay una, eh, al comienzo hubo una energía muy uh, de impulsar cosas nuevas, y claramente, bueno, se, acercándose a la fecha de septiembre, obviamente que se por ahí dicen, bueno, ya se están cumpliendo ciclos, ¿no? Entonces, vamos a ver... Si, eh, si digamos se aprueba una nueva eh, si gana en este caso la opción apruebo como se ve aspectada de aquí a septiembre Okay, de que a septiembre, sí, siendo 11 de mayo. Eh, se ve que la la opción aprueba no gana. Sí. ¿Por qué no gana? Porque le, porque le falta eh, le falta sustento, le falta eh, cuando uno lea la, este borrador va a sentir que hay muchas cosas que están eh, de, que se proponen pero que no tienen eh, como una base fundada no son por ahí ilusiones ilusiones vagas, o sea, no hay algo que nos asegure ok, con esta ley va a pasar tal cosa eh, falta que haya eh, algo más concreto las propuestas son muy idealistas sí y, y uno puede tener una no sé proponer cambiar eh, eh, qué sé yo cambiar la luna pero, pero plantearlo desde un punto de vista real Sí, concreto, y acá veo que los cambios no tienen eso no, tiene, no tienen un sustento, algo sólido que uno dice, ok, si seguimos paso a paso, paso, a paso esto y esto otro, vamos a lograrlo entonces, eh, por eso que, que falla la prueba eh, esto va a provocar mucha um, mucha desazón eh, mu mucha desilusión y si sí se, se ve que va a haber una si, si ya hay un tono o se percibe eh, que hay mucha agresividad en, en la calle con las personas en, entre los ciudadanos por decirlo así eh, esto se va a, a incrementar aún más eh, no, de verdad que no se ve nada bien aspectado eh, y es Netamente porque las propuestas no tienen una base sólida, como dije. Son, eh, son como promesas, ¿sí? Pero no hay, no hay promesas o sea, la, uno puede prometer algo, pero luego decir, bueno, te prometo est, al, esto, esto X, pero voy a hacer estos pasos. Y precisamente esos pasos que dan seguridad, no existen en el borrador. Eh, entonces, por eso que la opción fracasa y esto va a provocar mucha eh, mucha decepción, mucha desazón, tanto emocional como, como mental. Eh, va a haber una exigencia o una crítica profunda, eh, a la, yo diría la clase política, y la, y, la, y esto de yo estoy por el apruebo y yo estoy por el rechazo, eh, y esa agresividad de, de los polos no se va a incrementar aún más, Así que, bueno, dicho esto, eh, espero que les haya gustado el, el, este video, eh, espero que se suscriban al canal y les agradezco mucho que lo hayan visto, que estén muy bien.